Yuji Kandoru una obra bastante prometedora, catalogada en el género seinen, pues su temática principal es la venganza, en donde una espiral de violencia llevará a un pequeño niño a crecer con el corazón lleno de odio. Lo que va a terminar con la vida de un grupo de compañeros de la primaria quienes abusan física y psicológicamente de él. El manga es escrito y dibujado por Shiryu Nakatake. Este nos narra la historia de Shunguruma, un joven que en la primaria era acosado por un grupo de chicos liderados por una pequeña niña con una visión sádica sobre la vida. La cual está muy interesada en algún día acabar con la vida de una persona orillándole al suicidio. Por esto, Shun se vuelve el blanco de cinco jovencitos que desean ver qué tan lejos puede llegar. Bastante sádico. Estos someten al joven Guruma a un estrés muy fuerte por lo que se ve la situación de contarle. Los que deciden que deben irse de la prefectura para poder seguir sus vidas lejos de la violencia que recibe el joven Shun. Durante esto, sus padres tienen que tomar otro camino, por lo que provoca un accidente en el que estos resultan muertos. Mientras que el hermano menor de Shun queda en coma. Así Shun buscará venganza con la ayuda de su abuelo, un ex militar del servicio secreto de las fuerzas de Japón durante la segunda guerra mundial. De este recibirá un entrenamiento muy agotador, preparándolo para aquel día que sea capaz de poder quitarle la vida a alguien sin sentir remordimiento. Eso fue todo por ahora, nos vemos en otro video narrando otro manga. Adiós.